Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio perdido de Gumball Pero no es un nuevo episodio perdido de Gumball, sino es un, es un creepypasta que ha creado un chaval Que lo dejo por aquí en la descripción, se llama Necroplay Así que, muchas gracias Necroplay por hacer este vídeo Y gracias a Necroplay, gracias a Necroplay es este vídeo posible Así que, vamos a reaccionar a su vídeo y... Vamos a ver qué tal está el vídeo No lo he visto, he visto creo que los 10 primeros segundos así, pero no lo he visto entero Así que, vamos a ver qué tal el vídeo Sin más dilación, sabes que me puedes seguir por mis redes sociales, que la tenéis abajo en la descripción Tenéis mi Instagram, mi Twitter y mi email, por si me quieres mandar cualquier otra cosilla Así que, sin más preámbulos, que comience este vídeo Y bueno, pues ya estamos por aquí en el vídeo, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal está el vídeo. Vamos a ponernos el micrito por aquí en 3, 2, 1... Decido pa. escribir en este pedazo bueno. de papel con el único fin de contarles la verdad sobre la serie animada El Increíble Mundo de Gumball. Esta vale. famosa serie que tanto pasan en el canal de Cartoon Network tiene un lado oscuro que muchos de ustedes no saben. No Vamos a ver sé cómo el contarla, Todo el mundo sabe. Por dónde empezar, es un creepypasta, que por abajo en la es farsa. Que... Sé que esto me va a traer graves consecuencias, pero es hora de que todo el mundo sepa la verdad y el lado Nada, de oscuro que esconde es esta tan famosa serie no, no, no. de televisión. No tengo mucho tiempo y sé que esas personas vendrán por mí. Así es que se dé breve. Ana era una chica solitaria sufría de un leve retraso mental a causa de falta de oxígeno durante su nacimiento, no jugaba con los demás niños de su edad ya que sus movimientos no eran coordinados y tenía dificultad para hablar con otros niños, era normal que quisiera socializar apenas tenía 8 años, sin embargo era rechazada. Vale el día de su cumpleaños su hermano mayor decidió regalarle una mascota pensó en comprarle un perro pero sería mucha responsabilidad sacarlo a pasear o atender sus necesidades, lo mismo sucedería con un gato, en ese instante cuando estaba en la tienda de mascotas vio una pecera cuadrada enorme, donde estaba un bonito pez dorado, sería el regalo perfecto, su hermana no tendría que sacarlo a pasear o lidiar con sus desechos, Le va a comprar este un pez. tenía un Ojito. precio muy alto, ni siquiera ahorrando todo el año podría comprarlo, no podía pedirle dinero a su madre, había escuchado que tenían problemas con el dinero, su mente casi automáticamente pensó en su padre, pero este los había abandonado desde el nacimiento de su hermana, estaba decepcionado. Al salir de la tienda vio como estaba una pequeña pecera sobre el mostrador, al acercarse más notó que el agua tenía un color verdoso, vio como estaban dos peces dentro, uno era ¿Vale? delgado y de color rojo, tenía la cola y una aleta rota, pero no tenía no. dificultades para desplazarse en la pequeña pecera, el otro pez era de color azul, su ojo izquierdo no se encontraba, el dueño del lugar vio como el pequeño observaba atento a los peces, se acercó y le dijo, Ey chico quieres llevar? Solo págame la pecera y son tuyos. Vale, tiene que su solo mano la pecera, en la bolsa no de su pantalón y sacó unas monedas dándoselas, no era el precio que él pedía pero de Ay. igual forma los iba a desechar, cuando el niño llegó a su casa eran casi las 6 de la tarde, al entrar a su casa corrió al baño cambiándole al agua a los peces, después llevó la pecera hasta el cuarto de su hermana, la puso sobre un pequeño cajón e intentó explicarle que no debía sacarlos, entre otras cosas. Pasaron los no días y su hermana peces. no salía de su cuarto, pasaba horas encerrada, ¿Sí? mirando a los dos peces. La niña no quería alejarse de la pecera, balbuceaba cerca de ella como si quisiera hablar con los peces. ¿La esta situación ¿Qué? Cada día se fue agravando, Ana no comía ni dormía, su cuerpo comenzaba a tornarse como si pareciese un esqueleto andando, ¿Cómo? pero algo había cambiado en ella. Su lenguaje había mejorado radicalmente, en una ocasión se acercó a su hermano y le contó cosas. The cat Decía que sus peces le hablaban y que uno de ellos la hizo entrar en un mundo mágico Donde ¿Qué? había muchos seres amigables de diferentes formas Le contó que uno de sus que muñecos de peluche eso? de color azul parecido a un conejo La despreció y le pidió que fuera a la cocina Tomara un cuchillo y que apuñalara a su hermano cuando éste estuviera dormido Que solo haciendo eso ella se podría ver normal, o no horrible como en el espejo Su hermano comenzó a llorar al escucharla pero quería saber más así que le seguía el juego, bueno, ella mencionó o sea, que uno de los peces le había dicho que para poder quedarse en ese mundo increíble tenía que superar una última prueba pero que esta debía ser secreta y no contársela a nadie. La Ay. última prueba consistía en que debía morir en la vida real. Su hermano salió del cuarto oh, corriendo de la contárselo a su mamá, fue no, el man, mayor no. error que cometió. Días después un hombre llamado Ben Boquelet tocó la puerta de aquella casa, la mujer le había contado todo lo que oh. sucedía con su hija, las historias que contaba y el mundo en el que decía poder entrar, el hombre prometió ayudarlas pero antes debían trasladarse a un lugar adecuado para rehabilitarla desde aquel día que nos mudamos han pasado 5 años, han pasado muchas cosas, todo ha sido un infierno, mi hermana está encerrada en un lugar donde le hacen contar sus historias para episodios de la serie, el increíble maricoño, ¿no? mundo de Gumball, no, ah, no tienes no, idea de cuánto ganan esos dementes a costa de ella, he logrado escapar de ese lugar después de tanto tiempo escribiría la ubicación pero no sé ni siquiera ni dónde estoy ahora escucho unos autos cerca de aquí son ellos Si vienen por Sí, quizás cuando alguien encuentre esta nota yo ya esté muerto, si quieren comprobar lo que estoy diciendo investiguen a Ben Bokelet, ojalá y alguien nos pueda ayudar, solo es cuestión de tiempo para que toda la verdad se sepa. Espero que el yeah, video haya guapo, sido eh. de su agrado Compartanlo con sus amigos y en sus redes sociales Vamos a ver Vamos a otro Vamos a ver, si otro, video. ver, vamos a ver otro video porque se me ha o hecho bastante corto que Así que está guapo este video La verdad que me ha gustado Pero vamos a ver otro video, video Así que vamos a pasar con el otro video Y bueno, pues ya estamos en el otro video Vamos a reaccionarnos a un creepypasta Bueno, entre comillas Porque vamos a ver a una persona dibujando Personajes personaje de Gamble en creepypasta, o sea que no sé qué puede salir de aquí, pero bueno, vamos a verlo. Así que 3, 2, 1. Anaí, de Sally, bueno, bueno, vamos a ver cómo lo puede hacer. Ojito, eh. Ojo, tiene buena pinta, eh. Aquí vemos el pelo como muy. Hostia, qué guapo, eh. O sea, a mí me gusta dibujar, pero tampoco la imaginación no da para tanto, te lo juro. Hostia, qué guapo, ¿eh? Uh Está bastante guapo, ¿eh? Darwin De judío Ojo Todo amarillo Vamos a ver Tiene buena pinta, eh. Los ojos me... me, me está muy guapo los ojos, eh. Los ojos están muy guapos. Ese, ese efecto así como de, de sombra, tío, está, está muy guapo. Qué guapo, tío. Richard Jeff de Killer, ojo. Ojo Jeff de Killer. Richard... Hostia. Hostia. A ver. Todo despeinado Pero Richard tiene pelo, ahora yo pensando Es que no me acuerdo, ¿eh? Tío, Richard tiene pelo No, no No creo, o sea, no me acuerdo De que tuviese pelo, creo yo No sé, y si tiene Pues no resalta Tanto, ¿no? Pero No me acuerdo si tiene pelo, sinceramente Está guapo, ¿eh? Está bastante guapo Jane de Killer Nicol, ojito ¿sí Ojito Jane de Killer Vale Vamos a ver cómo lo va a hacer porque Tiene que ser como. A ver, los ojos son grandísimos, me estoy dando cuenta de que los ojos están muy muy grandes, Los lo de la serie son demasiado. Uh, los ojos negros, qué guapo. Bueno, chicos, hasta aquí el pedazo de vídeo. Y la verdad que a mí me ha gustado estos dos vídeos que hemos visto. Han sido bastante interesantes. Así que, si te ha gustado, puedes dejar tu like. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, como siempre. Like y suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.